Ruta de las iglesias, inicio, fundación, amigos, iglesia de Chiloé. Horario de atención, de 9 a, 3 a 1 y de 3 a 18. ¿Y qué hora es? ¿Cómo están todos mis bikers Espero que estén bien, yo estoy bien, yo estoy La Raja y hoy comenzamos con lo que es el sexto día de esta aventura sureña. En nuestro capítulo anterior tocamos tierra y llegamos a Chiloé que era nuestro principal destino. Hoy en nuestro cuarto capítulo y sexto día del viaje decidimos empezar a visitar lugares dentro de la isla, por lo que decidimos empezar a buscar qué visitar. Cuando llegamos a Chiloé me llamó la atención que en solo un pequeño tramo tengo que haber visto por lo menos unas tres iglesias. Eh, y después al otro día, eh, conversando con el bomber, el bomber me, me habla y me comenta de algo llamado la ruta de las iglesias. Y ahí, googleando un poco, me di cuenta de que en Chiloé hay 16 iglesias que son consideradas monumento histórico nacional. Eh, estas datan más o menos del siglo 18 y algunas del siglo 20 eh, la verdad es que me llamó mucho la atención no alcanzamos por desgracia a visitarlas todas ya que de hecho para visitar algunas había que desembolsar un poco más de dinero lo bueno de todo es que alcanzamos a visitar algunas eh, una principal que es la de Ancut, la de San Francisco, que por desgracia no alcanzamos a entrar porque justo en el horario que fuimos estaba cerrada. ¿Está abierta? Ah, con Dice de lunes a sábado, de 9 a 12 y de 18 a 20. Ah, sí, logramos entrar como digamos al recinto. La vimos por fuera, la pudimos admirar por fuera, cómo, cómo estaba hecha y eso, pero no pudimos ingresar directamente a su interior. Un par de semanas después que estábamos acá en Santiago, vi las noticias y supe que la habían quemado. No sé en qué estará eso, no sé si habrán encontrado realmente al responsable, creo que había alguien, pero no sé qué pasó. Siéndole súper sincero, yo no soy para nada religioso, pero sí me llamó mucho la atención este tema de las iglesias, que son monumentos históricos. Eh, cómo las construyen cómo han durado tanto tiempo obviamente han tenido restauraciones para que no se caigan pero eh, ver la forma en la que fueron hechas ver esos pilares solo de madera ¿cachai? entonces si tú tienes un poco de curiosidad en tu vida o eres una persona algo curiosa todas estas cosas te llaman mucho mucho la atención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 Llegamos. Esta es una de la iglesia emblemática entonces. Parroquia Nuestra Señora de los Dolores. Puta, encuentro que se ve feo con ese morado, weón. Bueno. ¿De, ¿De fea? Bueno, vamos a pintarla todo. Igual. Que Podrá pasar. Bueno, llegamos a la iglesia Vilupulli. ¿Así se llama? Ah, Vilupulli. No pudimos entrar, we. Está cerrada la weá y como que. Sí, está cerrado güey. Y pues, igual se ve como. Calofriante de la iglesia, weón, como que dan ganas de entrar a, a mirarla como está por dentro. Pero como está cerrado, es mucho lo que se puede hacer. ¿Por la hora, decís tú? Son, ¿Van a ser las 8? ¿Parece? ¿La dura? Ah, de veras. Puede que sea por la hora. Sí, van a ser las 8 ya. Güey. Así que ahora ya nos vamos de vuelta al camping. A, a comer y vamos a seguir avanzando por Chilue. Así que eso. Cerramos el capítulo de hoy día. Peace. Chao, chao, chao.